Pero los sí, indios siempre es como como arrojins. Siempre son... Uy, esos son salvajes, esos hay que matarlos. Es que son salvajes. De la colonización y de muerte. Los morenos y en plumas. <risas> Yo sé que a los chiquillos cuando los veíamos, pareces un indio. Eso sí que, sí que nos lo decíamos. Se lo decíamos por lo que hemos visto en los papeles. Yo lo que me he tratado de indios, han seguido en clips de chicotet que tenía indios y vaqueros. Siempre los vaqueros son los vaqueros y los indios son los ¿eh? Pues en Los Simpsons dice que tienen muchos casinos. En la televisión, siempre en el cine, es eso, el uh, uh, uh y la plumeta.